Claro, ¿qué hacemos con el presupuesto? ¿no? O sea, ¿se puede combinar? ¿Hay algún programa que nos pueda financiar un buen proyecto? Y eso se lo vamos a preguntar a Mariano Marón, especialista en educación digital. Bienvenido. Muchas gracias. Eh. Muchas bien, gracias Bien, por la muy invitación. bien, porque nos aguantó. No, eh, por favor, vino temprano, estaba la legislatura y acá está muy Excelente bien. Excelente programa, un buen Bueno, estar. se presenta gracias. la nueva plataforma de ciencias. Sí. Algo de llama. esto tiene que ver con lo que decía Nicolás. Totalmente. Se llama Educación Digital. Y es una plataforma donde los docentes pueden solicitar equipamientos, como decíamos recién, que estén orientados más que nada a la ciencia, también a la programación, a la robótica. Entonces pasa eso, que a veces se planifica en el proyecto a principio de año, tenemos esas iniciativas, pero nos falta el equipamiento. Entonces a través de esta plataforma pueden ingresar, pueden solicitarlo, se gestiona esa entrega y se, y se lleva a las escuelas. Además de eso, eh, se hace una capacitación, una formación a cargo de INTEC con el equipo de formación para todos los facilitadores pedagógicos digitales que trabajan en las escuelas, claro. que son los que trabajan en pareja pedagógica con los docentes, como para que se capaciten también los docentes y luego los, los alumnos. ¿no? Hablamos de, de equipamientos de microbit, de arduino, ¿sí? de sensores, entonces, que a veces suelen ser complejos también, tienen su, su cuestión ahí, pero... A través de, como decimos, las entregas y luego las formaciones se llevan adelante esos, o sea, esos proyectos. Estamos hablando también de un cambio eh, en lo que es la, la, la, buro la parte burocrática, en buen sentido, la parte burocrática del presupuesto asignado para cada establecimiento educativo a principios de año. Totalmente. Uno cae y dice, mira, todo bien con el presupuesto, pero mira el proyecto que tengo ahora. Exactamente, se busca eso, es decir, bueno, el centro es el proyecto, es el docente, es la escuela, a partir de ahí se ve la necesidad y bueno, a través de esta plataforma, educaciondigital.vv.edu.ar, se inscriben. Está abierto para todas las escuelas primarias, todas las secundarias y las de modalidad especial. Ya se entregaron más de 400 pedidos, así que está ah, funcionando muy, está funcionando bien, muy sí, bien. durante todo este año, este, por supuesto, más a partir de agosto, vamos a decir, cuando toda la presencialidad se volvió plena. Y, y hay muchísimos proyectos ya que se están socializando y la verdad que es un impulso muy importante para la educación y como decías, eh, pensando propiamente en esto, ¿no? ¿En, ¿En qué se necesita? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Hay en Educación Especial eh, muchos proyectos que tienen que ver con la enseñanza de lo que es el aprendizaje eh, primero de la programación, que es lo que se llama pensamiento computacional. Sí, Entonces sí. tenemos esos kits de robótica que tienen rueditas, vamos a decirle que este caso es un kibo, que lo que hace es que vos podrías decir que yo estoy acá y quisiera que ese recorrido que hace el robot llegue a donde estás vos. Entonces los chicos van aprendiendo cómo avanza una cierta cantidad de pasos, luego tiene que doblar a la derecha hasta que se acerca a vos. Y todo eso es un pensamiento que van formando el algoritmo, decir, bueno, cómo avanzo, cómo giro, cómo vuelvo a avanzar, y eso, sin el equipamiento, se podía hacer, pero de otra forma, ¿no, ¿no es mismo. cierto? No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo el papel que verlo los exactamente. movimientos. Exactamente. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, ahí es un caso bien concreto donde se usó. Y bueno, también es los proyectos que tengan que ver con huerta, ¿no es cierto? Que, que es, está muy, muy en las escuelas, todo lo que es sustentabilidad, medio ambiente, el cuidado. Nosotros sabemos que hacen mediciones de la luz, la temperatura, el calor, ¿no es cierto? la humedad del ambiente, la humedad del suelo. Y con los arduinos, los microbits, justamente vos podés tomar esa medida. Entonces esos proyectos que normalmente lo hacían con Escuelas Verdes, que es otra de las iniciativas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, lo llevan adelante, pero bueno, ahora también le podemos incluir a través de la Dirección de Educación Digital estos, estos equipamientos y estas formaciones. O sea que si, si tienen 400 proyectos que fueron presentados y que fueron habilitados, quiere decir que las escuelas son prácticamente una usina de ideas Totalmente. Y pero además, totalmente, pensando totalmente. que arrancaron en agosto, como decías claro, vos, con la sí, presencialidad. Entonces, sea, ¿qué nos espera para el año que viene, claro por empe suerte? Empezamos un poco antes, pero la, la presencialidad plena, ¿no es cierto?, es cuando volvieron todos. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas. El año que viene, yo creo que, que también va a ser una, una, iniciativa, una iniciativa muy importante. Así que, bueno, eh, era un poco lo que quería contarles y, y bueno, a la sociedad también, bueno, esto que esta iniciativa del Ministerio de Educación. Que me parece muy buena y eh, recordemos la, la, la página sí, donde se puede. Educación Bien. Edu. Bien, y ahí siguen recibiendo... Sí, este... En este momento estamos recibiendo eh, los, los, los pedidos, se gestionan internamente y más o menos en dos semanas ya se hacen las entregas. Perfecto, nos encantó. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Mariano, gracias por estar a ustedes por nosotros. la invitación. Eh? Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, señoras y señores, ay, ay, ay, poneme música porque viene corriendo detrás de cámara. como